El doctor Surún Hernández sale a la calle, precisamente ahora protestando. El presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, impuso este jueves en la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas la adjudicación, señores, de la compañía de recogida de basura realizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este por un monto de 2.400 millones de pesos, alegando que hubo serias irregularidades en el proceso de licitación. Señores, el doctor Surún Hernández está impugnando esta licitación Estamos hablando de 2.400 millones de pesos, señores. ¿Qué pasó aquí en este municipio Santo Domingo Este? Donde están al grito por los temas allí de recogida de basura y al parecer, como alega Surún Hernández, hubo serias irregularidades en lo que esta licitación precisamente, y él está impugnando esta licitación ante la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Miguel Surún en ese sentido. Vamos a ver formal sometimiento de una demanda tendente a declarar nula la fraudulenta licitación que por más de 2.400 millones de pesos realizara en el día de ayer el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para la contratación de la recogida de la basura. Proceso que implicó acciones tan fraudulentas como es el hecho de declarar de urgencia un proceso sin llenar los requisitos de la ley 340, como es el hecho aún mucho más grave de cambiar las condiciones vertidas en el, plazo, en el pliego de condiciones que inicialmente contenía como requerimiento el hecho de que los camiones a utilizarse en los servicios fueran de los años 2020 en adelante, tal y como el Consejo de Regidores instruyó al alcalde y de manera sospechosa. Bueno, ya escucharon ustedes, también señaló que dos días antes del cierre del plazo de los depósitos de las ofertas, el alcalde Manuel Jiménez varió lo que es el pliego de condiciones, el cual fue aprobado por el Comité de Compra de la institución y ratificado por la sala capitular, señores. Vamos a esperar a ver la respuesta de esta supuesta denuncia que está haciendo el doctor Miguel Zurún Hernández, a ver qué dice la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas. <música>